Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo crear una máscara de recorte en Adobe Illustrator. Una máscara de recorte, ¿qué es? Una máscara de recorte es un objeto que debe ser vectorial cuya forma enmascara una ilustración o una imagen de forma que solo se pueden ver las áreas que están dentro de dicha forma es decir, sea un texto o cualquier forma como lo que ustedes ven en pantalla para crear una máscara de recorte con Adobe Illustrator lo que voy a hacer es tomar la herramienta de mesa de trabajo voy a crear una mesa de trabajo nueva la voy a colocar acá y le voy a decir a Illustrator desde el menú Archivo, Importar. O Colocar, que es eh, lo mismo. Y vamos a buscar la imagen que voy a utilizar para este fin. ahí está Muy bien. voy a hacer la máscara de recorte con el texto vamos a tomar la herramienta del texto voy a dar clic y vamos a escribir cualquier palabra no importa el contenido voy a dejar el loren ipsum ahí está y simplemente para poder crear la máscara de recorte el texto debe estar encima de la imagen de la ilustración, simplemente se, se selecciona ilustración y texto, ojo los objetos que sirven de máscara de recorte deben ser vectoriales y me voy al menú objeto y le digo máscara de recorte crear y ahí está. Si queremos editar el texto simplemente le decimos menú objeto máscara de recorte editar contenido y podemos dar un doble clic sobre el texto y cambiar el contenido del texto ahí está, sin ningún problema y luego doble clic para finalizar la edición luego podemos ampliar el tamaño del texto ahí está y ahí nos quedó, para aplicar la sombra que es lo que le coloqué al, al, a, los, a los ejemplos simplemente me voy al menú efecto y le digo estilizar y le digo sombra paralela previsualizar y aquí puedo manejar el, el desenfoque de la sombra, ahí está la opacidad bueno ya es cuestión de de probarla y simplemente le digo ok y ahí está En el caso, en el caso de, de, de las formas, lo mismo, simplemente voy a crear otra mesa de trabajo, voy a decirle menú archivo colocar. Voy a utilizar un elipse, no le un relleno para que se vea y objeto, máscara de recorte, crear y ahí está nuestra máscara de recorte sin ningún problema de manera rápida y sencilla.